Hola, soy Raúl de iPhone Digital. Eh, seguramente alguna vez habrás intentado instalar eh, alguna aplicación o tipo de, de software eh, que no estaba en el App Store y que tu Mac no te permitía instalarlo. Esto ocurre porque realmente Apple eh, bueno, se ha puesto muy estricto en el tema de la, de la seguridad y tiene un sistema, una herramienta que se llama Gatekeeper eh, mediante la cual eh, bloquea el, el intento de instalación de este tipo de software que no está, eh, cuyo desarrollo no está identificado. En este tutorial te voy a explicar de una forma sencilla, sin tener que saber eh, ningún tipo de conocimientos de, conocimiento de informática muy avanzados, eh, cómo desactivarlo. Eh, no tiene ningún tipo de peligro y además te explicaré cómo volver a dejar el sistema tal cual estaba antes de que ocurriese todo esto. Eh, bueno, simplemente siguen los pasos y vamos, en menos de dos minutos vas a poder tenerlo listo. Así que empezamos. Bien, voy a explicarte eh, lo que te acabo de comentar en la introducción de cómo vamos a poder, eh, bueno, instalar aplicaciones que realmente no estén firmadas por el desarrollador o que no tengan su origen del App Store. Eh, bueno, eh, algunas veces eh, la hemos instalado o la hemos descargado de un sitio que sabemos que es de confianza pero tiene esta problemática y no vamos a poder instalarlo posiblemente el, la, el aviso que te ha aparecido ha sido este, ¿no? vamos a probar este, por ejemplo te dice que, bueno, eh, te ha dicho que nos ha descargado de la app store y te dice, bueno, seguro que quieres abrirlo pues, bueno, para intentar que nos permita hacer este tipo de cosas eh, vamos a ver... Cómo lo tienes configurado en tu Mac, y para eso lo que vamos a hacer es: vamos a preferencias de sistema, ¿vale? Como ves aquí, este tipo de símbolo. Voy a hacerlo un poco paso a paso para que, bueno, no ir muy rápido, sepas dónde está todo y no doy por hecho algunas cosas que, bueno, que posiblemente algunos lo sepan, otros no. Bien, una vez que hemos llegado aquí, eh, tenemos que ir a seguridad y privacidad, ¿vale? A ver en qué estado lo tenemos. Y bueno, en principio puede ser, o seguramente lo tendrás como pone aquí abajo, ¿no? Permitir aplicaciones descargadas de y esté marcado como de la App Store y, o de la App Store y desarrolladores identificados. Entonces, abajo del todo tendría que aparecer una tercera opción que nos dejase eh, poder instalarla, pero como puedes comprobar, no aparece. ¿Cómo vamos, ¿Cómo vamos a hacer para que aparezca? Bien, cierro esto de aquí. Y lo que tenemos que ir a hacer es abrir una terminal, ¿vale? Le damos aquí y ponemos terminal, ¿vale? Eh, no te preocupes porque la que vamos a hacer ahora de activar y desactivar o de ocultar, o sea, de, de mostrar este tipo de opción y, y luego podemos volver a ocultarla, es decir, que podemos dejarlo todo tal cual estaba. Bien, lo que tenemos que hacer es poner sudo spctl, un espacio, dos guiones normales, master guión, luego disable, disable, vale, le damos al enter, pongo yo mi contraseña, cada uno ponga la contraseña que tenga asignada, vale, y bueno, en principio se le ha puesto bien, vamos a ver, vale, ya está en principio activado, vamos a comprobar si ha funcionado lo que acabamos de poner, volvemos otra vez a preferencias, vale, eh, como hemos hecho antes aquí a seguridad, de acuerdo, y como te he dicho, ves aquí aparece una tercera opción que pone de cualquier sitio. Eh, ahora, en principio, eh, nos podía eh, podemos usar de nuevo, o sea, instalar la aplicación esta que te he comentado al principio. Ya hemos desactivado eh, Gatekeeper. Vamos a ver, le damos a abrir. Y ves en este momento no aparece el aviso que había, eh, bueno, nos había aparecido antes en un primer momento. Entonces, ya puedas instalar aquella aplicación que anteriormente no podías. Eh, usando de esta forma bien, antes de, de decirte nada antes te he dicho cómo se tiene que desactivar bueno, te lo voy a explicar también porque es importante eh, bueno, porque, bueno por seguridad, no siempre todas las aplicaciones que descargamos son de confianza bien, tenemos que poner algo parecido a lo de antes ponemos sudo spctl un espacio, guión, guión, master y está claro, si antes hemos puesto disable ahora tenemos que poner enable o enable, vale, le damos a enter y bueno, una vez más vamos a comprobar eh, que esté correctamente eh, bueno, bloqueado o que no nos deje instalar ese tipo de aplicaciones Bien, de nuevo ya hemos dejado todo como estaba antes Bueno, por tu seguridad eh, y bueno para que sepas dejarlo todo como estaba antes Y vemos aquí que solo hay dos opciones Vale, perfecto, pues si te ha gustado el vídeo te agradecería que dejas un like Te suscribieras y bueno, si tienes alguna duda eh, o algún problema a la hora de hacer este tutorial Escribe un comentario y contestamos a todos Nos vemos en el próximo vídeo de iPhone Digital ¡Hasta la próxima!